Residentes en el sector en Sánchez Duarte, en este municipio de San Francisco de Macorís, externaron preocupación ante la falta de alumbrado en el parque recreativo. Además, a esto se suman necesidades básicas de esa misma localidad. El parquecito nosotros tenemos muchos años luchando por él, eh, tenemos mucha deficiencia en el parquecito, ahora mismo está locura, hay problemas de la instalación de la luz. ...que hay que buscar un técnico para que arregle allá donde está el switch... ...que conecta, porque a veces da hasta corriente... Eh, ...no hemos cansado de visitar, de solicitar la lámpara... ...no vienen, hay muchas quemadas, son muy pocas las que hay ya. ...y vivamos ahí diariamente, la Junta de Vecinos nos preocupa muchísimo... ...por este parquecito. y... ...hacen un llamado a las autoridades locales... ...para que brinden atención inmediata a sus reclamos... Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.